Lecciones de Un Curso de Milagros. Esta grabación es para ti, con mucho amor, de la Comunidad de Living Miracles. Continuamos con la lección número 188. La paz de Dios refulge en mí ahora. ¿Por qué esperar al cielo? Los que buscan la luz están simplemente cubriéndose los ojos. La luz ya está en ellos. La iluminación es simplemente un reconocimiento, no un cambio. La luz es algo ajeno al mundo, y tú, en quien mora la luz, eres a sí mismo un extraño aquí. La luz vino contigo desde tu hogar natal y permaneció contigo, pues es tuya. Es lo único que trajiste contigo de Aquel que es tu fuente. Refulge en ti porque ilumina tu hogar y te conduce de vuelta al lugar de donde vino y donde finalmente estás en tu hogar. Esta luz no se puede perder. ¿Por qué esperar a encontrarla en el futuro o creer que se ha perdido o que nunca existió? Es tan fácil contemplarla que los argumentos que demuestran que no puede existir se vuelven irrisorios ¿quién podría negar la presencia de lo que contempla en sí mismo? no es difícil mirar en nuestro interior pues ahí nace toda visión lo que se ve ya sea en sueños o procedente de una fuente más verdadera no es más que una sombra de lo que se ve a través de la visión interna ahí comienza la percepción y ahí termina no tiene otra fuente que esta. La paz de Dios refulge en ti ahora, y desde tu corazón se extiende por todo el mundo. Se detiene a acariciar cada cosa viviente, y le deja una bendición que ha de perdurar para siempre. Lo que da no puede sino ser eterno. Elimina todo pensamiento de lo efímero y de lo que carece de valor. Renueva todos los corazones fatigados e ilumina todo lo que ve según pasa de largo. Todos sus dones se le dan a todo el mundo, y todo el mundo se une para darte gracias a ti que das y a ti que has recibido. El resplandor de tu mente le recuerda al mundo lo que ha olvidado, y el mundo a su vez restituye esa memoria en ti. Desde ti la salvación irradia dones inconmensurables que se dan y se devuelven. A ti que das el regalo, Dios mismo te da las gracias. Y la luz que refulge en ti se vuelve aún más brillante con su bendición, sumándose así a los regalos que tienes para ofrecérselos al mundo. La paz de Dios jamás se puede contener. El que la reconoce dentro de sí tiene que darla. Y los medios a través de los que puede hacerlo residen en su entendimiento. Puede perdonar porque reconoció la verdad en él. La paz de Dios refulge en ti ahora, así como en toda cosa viviente. En la quietud, la paz de Dios se reconoce universalmente pues lo que tu visión interna contempla es tu percepción del universo. Siéntate en silencio y cierra los ojos. La luz en tu interior es suficiente. Solo ella puede concederte el don de la visión. Ciérrate al mundo exterior y dale alas a tus pensamientos para que lleguen hasta la paz que yace dentro de ti. Ellos conocen el camino. Pues los pensamientos honestos, que no están mancillados por el sueño de cosas mundanas externas a ti, se convierten en los santos mensajeros de Dios mismo. Estos son los pensamientos que piensas con Dios. Ellos reconocen su hogar y apuntan con absoluta certeza hacia su fuente, donde Dios el Padre y el Hijo son uno. La paz de Dios refulge sobre ellos pero ellos no pueden sino permanecer contigo también, pues nacieron en tu mente tal como tu mente nació en la de Dios. Te conducen de regreso a la paz, desde donde vinieron con el solo propósito de recordarte cómo regresar. Ellos acatan la voz de tu Padre cuando tú te niegas a escuchar, y te instan dulcemente a que aceptes su Palabra, como lo que eres, en lugar de fantasías y sombras. Te recuerdan que eres el co-creador de todas las cosas que viven. Así como la paz de Dios refulge en ti, refulge también en ellas. El propósito de nuestras prácticas de hoy es acercarnos a la luz que mora en nosotros. Tomamos rienda de nuestros pensamientos errantes y dulcemente los conducimos de regreso allí donde pueden armonizarse con los pensamientos que compartimos con Dios. No vamos a permitir que sigan descarriados. Dejaremos que la luz que mora en nuestras mentes los guíe de regreso a su hogar. Los hemos traicionado al haberles ordenado que se apartasen de nosotros. Pero ahora, les pedimos que regresen, y los purificamos de cualquier anhelo extraño o deseo confuso, y así les restituimos la santidad que es su herencia. De esta forma, nuestras mentes quedan restauradas junto con ellos, y reconocemos que la paz de Dios refulge todavía en nosotros, y que se extiende desde nosotros hasta todas las cosas vivientes que comparten nuestra vida las perdonamos a todas y absolvemos al mundo entero de lo que pensábamos que nos había hecho pues somos nosotros quienes construimos el mundo como queremos que sea ahora elegimos que sea inocente libre de pecado y receptivo a la salvación y sobre el mundo vertemos nuestra bendición salvadora según decimos la paz de Dios refulge en mí ahora. Permítase que todas las cosas refuljan sobre mí en esa paz. Y permítaseme bendecirles con la luz que mora en mí. Amén.